En esta vida hay gente tan falsa que tan solo son capaces de ser amables, pero cuando les conviene. Y de esas personas solo hay que esperar una sola cosa nada más. Distancia.